¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? ¿Te molesta su brillo? Ella está arriba y vos seguís ahí. Si alguien hubiera dicho que Laurita Fernández sería una de las grandes figuras de este 2018 posiblemente hubiera generado sorpresa porque la joven siempre tuvo talento, belleza y personalidad pero no parecía destinada a destacar entre tantos mediáticos buscando su lugar. Sin embargo, gracias a su participación como jurado del Bailando por un Sueño 2018, su romance con Nicolás Cabré y su inclusión en su hogar, la obra de teatro que consagró a Susana Jiménez, hoy Laurita está en boca de todos. De hecho, la bailarina modelo y conductor está protagonizando cruces fuertísimos en la pista del show de Tinelli, donde se la cuestiona por darle, según otros participantes, un puntaje demasiado elevado a su mamá. Además, Florencia Marcasoli, quien también habría sido novia de Federico Val, tuvo un fuerte cruce verbal con Fernández y, al parecer, todo quedó muy muy muy mal entre ellas, tanto que volvieron a cruzarse días después en un ensayo. Ángel de Brito habló, en sus redes sociales, sobre el tema, y generó la indignación de una fan de Laurita que le dijo, literalmente, de todo. Laura, como rompes contra Laurita no tenés otra, te molesta su brillo. Ella está arriba y vos seguís ahí hablando de ella como las satélites de Mika y Maka, de Sánchez Soc, Yanina que no quiera a nadie y ahora Chipi quién más el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Qué? Ante esta acusación, el periodista fue categórico. ¿Qué? Señora. Se le está hirviendo el agua del mate. Controle la pava. Esta respuesta generó una catarata de ataques contra de Brito. Pacha, pensar que gracias a esas señoras, tenés rating. Mira si controla la pava y no te mira más. Abril, excelente respuesta, jajaja. Pacha, Se hacen los intelectuales, con comentarios horribles hacia la gente que les da de comer. ¿O hablan de arte abstracto? Hablan de chusmerios, y le molesta que le comenten y den sus opiniones. Florencia Belén, igual fuera se joda, ya parece molesto 20 retweets en contra de Laura. Muy obvio te estás volviendo. Mariana, no me interesa la vida de Laurita ni de la señora en cuestión. El tema es que no puedes mandarla la que vea cómo va el agua, el mate. Es la gente que te mira X la televisión. Más respeto de Brito. Dolly, te olvidaste de Becky, Fandiño, etc. Por algo está Laurita en el jurado, más allá de su talento, se armó todo para armar Clombo, encima la madre. No contaban con que la gente ya estarta a, a… de tanta pelea entre estas cuatro de copas.